el Cacho, kilómetro. Kilómetro 112 de la Ruta 2. Buenísimo, gracias.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 Pesca Embarcada junto al Guía Claudio Vicentín Comunicate al 226 689843 en Facebook Claudio Vicentín. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado con acceso al Club Frente al Aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y del Guazú. Con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar pescadorescomar Anda, ¿eh? Mira que qué lindo? Viene con cuatro camitas. Claro. Qué lindo, video? Y encima con la vista que tiene, entonces te levantas y miras, y miras para allá. Tener la mesita acá, vos te haces un asadito ahí, sombrita, tirar la camita, Mira los pescadores que hay.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 Bueno, Gaby. estamos Bajamos la boya 5 minutos, primer pique. También se el Saltó un lindo peje. El primero de la mañanita. Ahí va. Arriba. Lindo tamaño. Lindo tamaño. Acá nomás 140 kilómetros de capital. Espectacular. Vamos que arrancamos.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 balsa, balsas, sí. Sí. balsa. Está tan lindo, sí. ¿No es no, pues, sí. el fin es tan el fin vamos al agua muy bien saltarín los tres piques los tres saltaron viste están bravos están, están, sí, están. espectacular esta vez la, en la primera esta es la primera bueno o sea, la, la tres, si ¿sí? lindo che Sí, bien. bien. bien. Vamos, qué Se nos complicó un poco la pesca con. Perfecto. Vamos, vamos bien. Con condiciones adversas algunos estamos sacando. Y mirá que gordito ese, lindo, Pescadito. ¿eh? Bueno, alimentación. Bien alimentado. Subir un, un poquito más para con hacer el, con el, con una, una fotita así. hace otra cosa, con anzuelo pelado no tenés pique, y la culpa es de quien le exacto the biggest think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 muy buena resistencia, muy buena terminación, pase ser de dióxido de aluminio siliconado. Lo puedes usar con un reel frontal, o con un huevito, o con un rotativo, con lo que vos quieras. Es ideal para alcayas, o muy caña bueno. sola, o con mito armado. En la salada grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas.